todos estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy os quería un poco hablar un poco de lo que voy a hacer estas dos semanas eh, y lo que he hecho esta semana o este fin de semana eh, lo primero hablar que soy ahora ahora soy partner de ultra o sea que las intros que estáis viendo los dos últimos vídeos anteriores que subí es por eso porque me he cambiado a partner de ultra eh, lo segundo sería que voy a hacer un viaje a parís con el colegio que va a ser esta semana no la siguiente, el jueves, el día 12, miré por la tarde, llegaremos allí pues el viernes por la mañana a mediodía y estaremos allí una semana y lo que haremos allí, voy a ir con un amigo, bueno, el que, con el amigo que voy en la habitación que es con el que he grabado algún vídeo y también en su canal, que os lo dejaré aquí en la descripción, he hecho varios vídeos con él y... Estaré con la habitación y grabaremos allí algo allí, pero no sabemos qué grabar. Y nos echaremos fotos a la Torre Eiffel y más cosas. Eh, lo tercero es que eh, me he hecho una tienda de ropa con mi logo nuevo que me he hecho en el canal. <coughs> Uno que me han hecho un amigo que conozco, que también tiene un canal de youtube, que lo dejo aquí también en la descripción que se llama migra El Visor y... pues... en la tienda hay tazas sudaderas camisetas eh, cantimploras me había gente que también hacen mochilas pero... No, no creo que haga mochilas <coughs> Ay. y por último, hablar también de... quería hablar de un montaje un montaje al final, Yo creo que me voy a hacer un montaje de un ordenador voy a comprar un ordenador por PC Componentes que sale por unos 560 euros. Que me lo compraré pero mucho más adelante. Y... Ah, eso. Que me saldría mucho más económico comprarlo en PC Componentes que ahora lo llaman PC Com. Que sería un ordenador gaming que me saldría mucho más barato que comprármelo por piezas. Aunque luego ese que me compre le puedo cambiar alguna, algunas piezas. Por ejemplo, ponerle... <coughs> Por ejemplo, una mejor gráfica. He visto que la gráfica que tiene vale 80 euros y es una mierda, ah, literalmente. Y pues, sería mejorarle eso también. La, la placa base no está nada mal, vale 80 euros, me parece. O sea que está bien. Es una <coughs> gigabyte, pero bueno, eso ya para el futuro, porque todavía queda. Y por último, decir. Que este fin de semana he estado en Madrid Pues he grabado algunas cosas con la Cámara deportiva <coughs> La cámara deportiva Pero no es que he grabado por ejemplo eh, estoy aquí grabando cualquier cosa No, por ejemplo en el trayecto Pues el trayecto he grabado algunas partes Pero no todo el trayecto Porque son cuatro horas hasta Madrid Desde donde vivo yo Y es mucho tiempo Así que la, la cámara no aguanta ya tanto O sea que No he grabado todo un poco y luego al final de este vídeo pondré algunas tomas de, de lo, lo que grabé allí. Bueno, lo poco que grabé. Y bueno, este es un vídeo informativo que lo subiré, hoy estamos a jueves. Y creo que lo intentaré subir este domingo o este lunes para así dejar algo subido para cuando le vaya y luego estando allí en París el viernes siguiente me voy a jueves, ¿no? Pues el viernes subiré también, si, sí, subiré un tutorial que me han propuesto, por ejemplo, a este tutorial y te damos tanto, ¿no? Pues digo, pues lo hago y ya pues vengo a sacar algo y qué más. así ah, que no sé si este fin de semana me compraré una una televisión nueva para el salón. Así si es que no lo sé. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda, dejadlo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Thank you. Редактор субтитров